en la saga de Yarnado, Finn Shepard y sus amigos se enfrentaron a los tiburones en un tornado, a tiburones en Nueva York y hasta tiburones en el espacio. Finn salvó al mundo en reiteradas oportunidades, pero no pudo salvar a su esposa, que se murió. ¿Cómo seguirá esta apasionante historia de tiburones y tornados? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, entre los resumos y no más, la saga de Yarnado, parte 2. Y arranca con. Yarnado 4, más yarnados que nunca Acá Finn Shepard no solo se va a enfrentar a un tornado de tiburones Sino también a un tornado de rocas con tiburones con rocas incrustadas A un yarnado de fuego con tiburones en llamas A un yarnado de hielo con tiburones congelados A un yarnado eléctrico con tiburones electrificados Y hasta un yarnado de vacas Ya es demasiado. Ah, y también hay tiburones en una pelota de lana gigante, pero bueno, al lado del otro, esto parece una pelotudez. La cosa es que Finn para está más sensual que nunca. Él vive muy feliz con su hijo, el pequeño chill que ya tiene 5 años. Y además, Finn tiene una nueva habilidad: matar tiburones con el timón de un barco. Yeah. Uh. También tiene una nueva amiga que se llama Gemini Vuelve a aparecer su hijo Matt, aunque con otra cara Pero por lo menos tiene novia Su hija trabaja con David en una empresa Y de nuevo, nuevamente Nino Ni noticias David volvió de la luna gracias a un empresario Llamado Aston Reynolds Que creó un sistema para que no haya yarnados Y no hubo yarnados por 5 años Hasta que de repente volvieron quiero! ¡Ay! Además de todos los que te mencioné antes Hay otro Otro mucho más peligroso Sí Un yarnado radioactivo Y por culpa de este yarnado David muere La hija de Finn también muere Y el hijo de Finn muere también ¿Por qué no me llevas a mí también, eh? Y otro que está muerto soy yo Muerto de ganas de que le pegues una me gusteada a este video y una comentada y una suscribida al canal y seguime en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram y en Twitch que tengo Twitch. That's exactly what we're gonna do. Y parecía que Finn también se iba a morir, pero no, porque justo, justo, justito llega la salvación. ¿Eh, ¿April? ¿Qué? Sí, April. ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo? Te lo cuento. Al flashback. Ella estuvo varios años en coma hasta que su padre, que de repente es científico, la revivió convirtiéndola en una especie de androide, que tiene fuerza sobrehumana, la capacidad de volar y la capacidad de tirar rayos. Y además, donde le faltaba la mano le puso una estrella ninja, una sierra y hasta una espada láser. Es el pináculo de su evolución. Pero volviendo al presente, April y Finn se reencuentran y a pesar de que ella es medio robot, Finn no la rechaza. As long as you have Ah, Fin Shepard, el último romántico. Necesito hacerte el amor. Pero, pero, pero, quien sí la rechaza es su hijo. No es mi madre. Mi madre es un shark, no un robot. Y claro, recuerden que medio que nació de un tiburón, así que no lo voy a juzgar al pobre pibe. En un momento de la aventura, Finn se encuentra con Mahoney de la Academia de Policías. Se saludan como si se conocieran y después Mahoney le dice esto: We got a, in Fort Lauderdale. a qué se refiere con eso? Bueno, a la película La Balántula, que trata de unas tarántulas de lava gigante y está protagonizada por Mahoney. Y en la película también hace un cameo Finn, el universo expandido de Asylum. El resumen de La Balántula está hecho, así que se los dejo ahí de arriba. Volviendo a la trama, hay que destruir al yernado nuclear. It's too dangerous. Sí, peligrosísimo, Apple, Por suerte Finn tiene un traje tipo Iron Man y con Super Helper se van volando, vuelan mientras uno como espectador se pregunta, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento la saga se fue tan al carajo? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué va a pasar en las dos películas que faltan? En fin, Finn activa algo con el que puede manipular el agua Y así le saca la radiación al yarnado radioactivo Y el tornado desaparece Pero el sharknado no Y un tiburón se come a Finn Y a ese tiburón se lo come otro tiburón más grande Y a ese tiburón se lo come otro más grande Y a ese tiburón se lo come una ballena Finn está dentro de tres tiburones y una ballena Parecía todo perdidísimo Pero el pequeño Jill es digno hijo de su padre A menudo los hijos... Nos parece? Después se mete dentro de la ballena y rescata a todos los personajes. Todos los personajes están vivos. Todos menos Finn. Porque Finn está muerto, obvio. Nadie puede sobrevivir a estar adentro de tres tiburones y una ballena. Finn está muerto. Bah, en realidad estaría muerto si no fuera porque April le pudo hacer RCP usando electricidad de su propio cuerpo y dos pequeños tiburones. Y así fin, zafó de la muerte por quinta vez. I love you, I love you bueno, al final pudo reconciliarse con el hijo. Y parecía que terminaban todos felices, todos contentos, cuando de repente cae la mismísima Torre Eiffel. Pero no viene sola, no. ¿No va? ¿Qué? ¿Vino Nova volando desde París? Lo descubriremos a continuación, Yarnado 5. Los Yarnados recorren el mundo. Nova sí, efectivamente, vino Nova volando desde París. Pero después de eso, Elipsi. y ya la vemos a Nova y a Finn investigando en unas cuevas donde descubren una misteriosa aleta milenaria. Cuestión que tocan esa misteriosa aleta milenaria y se crea un Yarnado de la nada. Pero no cualquier yarnado, no, uno capaz de crear agujeros espaciales para poder viajar a cualquier parte del planeta, ¿por qué? Porque se me canta el culo Mientras tanto, April y el pequeño Jill están en Londres y Jill recibe un muy bonito casco 100 right, Dad? Yes, sir. A shepherd is always prepared. Atención a esto porque es importante para el futuro Mucha atención Lo que no es tan importante para el futuro Es que April puede girar muy pero muy rápido Tanto como para crear tornados <risa> La cosa se pone recontrapeluda en Londres al punto que Finn termina salvando a la mismísima reina de Inglaterra. Pero tanto cuidar a la reina, tanto cuidar a la reina que descuidaron al pequeño Gil. que a pesar de que puede matar tiburones con su casco, no puede zafar de ser absorbido por el tornado con bucles espaciales. Finn, April y Nova van a tener que rescatar al pequeño Gil y van a aprovechar los bucles espaciales para viajar por todo el mundo y tener todo tipo de peligrosísimas aventuras. Van a viajar a Suiza para manejar un dirigible prendido fuera van a viajar a australia para usar el teatro de sydney como si fuese un arma van a viajar a italia Mamma mia. para conocer al papa van a viajar a egipto donde se encuentran todo un culto de los tiburones y hasta encuentran la mismísima máquina que maneja los yarnados y van a viajar a brasil, brasil. para descubrir que él puede crear yarnados I can create a pero sin dudas, el mejor viaje de todos es a Japón, donde aparece una nueva variante de mía. Mucho viaje, mucho viaje, pero la muchachada no puede rescatar al pequeño Gil. Los yarnados se extienden por todo el mundo y lo peor de todo es que Matt muere mía. Pero peor aún y más triste es la muerte de Nova. Mi familia. Mamma mía. Aunque en realidad peor aún y más triste es la muerte, la segunda muerte de April. ¡April! April! Qué tristeza! Todo esto no lo puedo creer El mundo quedó completamente destruido Finn es el único sobreviviente El último hombre sobre esta tierra there? alguien ahí? ¿Hay out ahí? Esto es el apocalipsis Apocalipsis, mi ass. Es verdad, porque llega la salvación Un misterioso hombre con un casco de tiburón se hace presente ¿Quién eres? Semper Paratus. Los Shepherds siempre No entiendo nada. Semper Paratus. Semper Paratus. Semper Paratus. Semper paratus. Mm. Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca. ¿Eh? El chill del futuro que aprendió a viajar en el tiempo y ahora juntos van a viajar al pasado a detener a los charnados de raíz. Entonces la cosa sigue Y termina en Yarnado 6 El capítulo final King llega a la época de los dinosaurios, pero su hijo no está. Dan una explicación de que una persona no puede estar dos veces en la misma época y qué sé yo. Pero en realidad es que el actor que hace del hijo adulto, el mismísimo Iván Drago, ese mismo año tenía que filmar Creed 2. Y entre filmar Yarnado 6 y Creed 2, obviamente eligió Creed 2. ¡Bien hecho! Cuestión que Finn está en la época de los dinosaurios y después de trepar por un tiranosaurio y deslizarse por su cola como Pedro Picapiedra, se reencuentra con la mismísima Nova, que no está muerta, todo lo contrario, está viva. Y quien también está vivo es el barbeta, y también la de Kill Bill, y también, obviamente, está viva ella. El todos vivos, gracias a que Gil viajó en el tiempo y lo salvó de morir y lo llevó a la época de los dinosaurios para que se encuentren con Finn. Cuestión que empiezan a caer los meteoritos y ahí es donde se forma. The first Así, nuestros viajeros en el tiempo favoritos van a viajar en el tiempo, gracias al prendedor de Finn. Y a pesar por la Edad Media, por la Guerra de la Independencia estadounidense, donde van a conocer a Benjamin Franklin. Van a viajar por el viejo este, donde un tiburón le va a arrancar el brazo a Billy the Kid, pero aún así va a seguir disparando. Por los años 50, donde Finn va a conocer a sus padres. My y por el año 1997, donde Nova va a intentar salvar a su abuelo. A name. You can call me Nova. Y mientras ellos viajan, que te viajan por el tiempo, los tiburones van a matar personas a través del tiempo y acompañados de este temazo. ¡Tiburón, tiburón!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 viaja por toda la línea temporal para salvar el mundo pero no puede salvar a Nova que muere una vez más y no puede salvar a April que muere una vez más entonces de ahí viajan al superfuturo 20, donde no solo está todo destruido sino que también hay tiburones robots y no solo hay tiburones robots sino que también hay April's robots muchas april robot corresponden a una reina april robot que es la que fabrica los robots a partir del adn de la original April. La reina April, el robot, no quiere que se destruyan los yarnados, quiere que Finn se quede a vivir ahí con ella y con los hologramas de su familia, pero Finn quiere destruir los yarnados para volver con su familia original. Entonces viaja al pasado, específicamente al año 2013, a la primera escena de Yarnado uno, donde se forma el primer yarnado. Ahí se mete en el yarnado con el aparato para viajar en el tiempo y abre como un portal por donde se ven los sucesos de la historia, de la historia mundial. La reina April Mala aparece en la boca de un tiburón robot pero también aparece la cabeza de April robot en la boca de un tiburón Gracias a ese beso, o capaz que no, no sé, no se entendió, el vórtice temporal se cierra provocando el apocalipsis. Apocalipsa ya es verdad, porque en realidad funcionó, los yarnados desaparecieron de la línea del tiempo y la historia se reescribe. Finn está en su viejo bar con sus amigos vivos. Semper y la cosa termina con todo el grupete yéndose a festejar porque afuera no hay tiburones ni tornados. Qué hermosa historia, Qué hermosa. Y esa, chicos, es la historia de Finn Shepard, el héroe más grande. De este siglo. Esto fue la saga de Yarnado resumida. Si no más, si querés dar más resúmenes de tiburones, te dejo algunos por acá y no te vayas. Sin hacerle caso a mi tía Marta, regale hey, una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.